Ya tenemos esos datos de cómo ha sido el primer mes del 2022 aquí en Marbella y ha habido un aumento, el paro ha aumentado en más de 500 personas, 507 concretamente, y concluye con 11.502 desempleados, es la cifra más baja desde enero del 2008 y hay unos 700 parados menos que en 2020, en enero de 2020, que fue justo cuando, a, los pocos, a las pocas semanas de... ...previo al inicio de la pandemia... ...así que en el cómputo general... ...parece que vamos en una buena tendencia... ...pero seguimos teniendo una cifra... ...que hay que luchar contra ella... ...para por lo menos intentar primer paso... ...bajar de esa barrera psicológica... ...de los 10.000... ...como decíamos ya teníamos aquí a nuestra primera invitada... ...precisamente para hablar... ...de las posibilidades que pueden tener... ...estas más de 11.500 personas... ...de encontrar un puesto de trabajo... ...a través de la formación... ...a través de ese plan... Como decimos, de ese programa operativo de empleo, formación y educación, que lleva a cabo, en este caso, la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Marbella, dentro de un programa mucho más amplio, y tenemos a la coordinadora de ese programa, que se llama POEFE, que es sí. Ainoa Alcoba. Ainoa, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Empezáis con dos. Pues sí. me decías que tenéis un montón. Pero quizás estos son los dos que vais ya de forma inminente, ¿no? A, sí. a organizar. Eh, uno, gestión comercial de ventas y otro. En este caso, eh, actividades, actividades de venta. Sí, eh, actividades de venta lo llevamos la empresa de formación Grupo Método y este curso está destinado a personas que no tienen todavía ningún nivel eh, de estudios. Es decir, si hay muchos jóvenes que todavía no han terminado la ESO o que al final no se han sentido a gusto allí, pues no eh, pueden acudir sin problema. Personas que solo tienen el, el título básico, o personas que han hecho una, una FP básica pueden gustar a nuestro curso, cualquier tipo de persona. Eh, en este curso es eh, un curso, la verdad, muy llamativo, porque en él, aparte de ver lo que es la teórica de las ventas, en el que vamos a enseñar a tanto a jóvenes como mayores eh, cómo vender, cómo organizar una tienda, eh, cómo cuadrar una caja, calcular los IVA, eh, vamos a ver sobre todo un módulo de inglés enfocado a. Eh, ...aquí a Marbella, porque sabemos que el turismo es, es algo básico... ...sobre todo en, en los meses de verano... ...entonces queremos que los alumnos... ...además de esas competencias y capacidades de venta... Eh, ...se vayan con ese nivel de inglés... Eh, ...básico para que sepan desenvolverse de cara a ese tipo de público... ...y también, y algo que nos parece muy importante... ...es dar un módulo de orientación laboral... ...en el que vamos a ayudar, tanto a jóvenes y mayores... ...como a eh, organizar su currículum... ...búsquedas de empleo... ...porque ya no es como antes que ibas tienda por tienda... ...dejando Ajá. tu currículum... ...ya todo eso ha cambiado y, y... queremos que a través de las redes sociales... ...los nuevos programas que hay de búsqueda de trabajo... ...se vayan formados en eso. Y luego además... ...están esas eh, horas de prácticas... Sí. empresas ...no sé si es, esas eh, prácticas ya las tenéis concertadas... No, una vez comenzado el curso... ...se van gestionando las prácticas... ...también comentarte que justo hemos empezado... Eh, ...una edición... Los cursos son por ediciones, ¿vale? Siempre hay dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. Entonces, los cursos son 15 alumnos. Eh, respetando y Está cubierto ya, esos 15 alumnos ya. Sí. El primer grupo ya está cubierto. Sí, y lo que hacemos es, da, damos comienzo al curso, una vez que estén esos 15, cogemos otros 15 alumnos y seguimos. Es uno un para, es decir, el curso no se repite una vez, no. Se va a hacer durante seis ediciones, es decir, ah, vale. se hace el curso que. Conseguimos 15 alumnos, vuelva a empezar, una y otra vez. Para todas esas personas que siempre se enteran tarde o que queremos dar esa posibilidad, no es solo es en estos meses, no. Se va a seguir repitiendo durante, durante todo el año. Bueno, pues Ainoa, muchas gracias y mucha suerte en estos cursos y sobre todo que mucha gente a través de ellos pues acabe encontrando un, un puesto de trabajo. Seguro aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos y darle lo mejor de nosotros.